Luego de que se diera a conocer que residentes en el sector Villaduarte de esta ciudad han construido viviendas sobre terrenos sin títulos y que semanas pasadas un supuesto propietario haya visitado la zona, lo que causó preocupación en los moradores. Hoy, Juan Escaño, presidente de la Junta de Vecinos, explicó la inesperada visita y lo que el supuesto dueño solicitó. Aquí se apareció un señor de, diciendo que era de la familia Jiménez, que nada más queda él de esa familia, que, que quisiera te, obtener un título solamente de esa familia, quedaba él. De acuerdo con las declaraciones de escaño, el presunto propietario nunca habló de desalojo. No, no, no, y nunca en ningún momento me habló de desalojo. Que es sí, su propiedad así que su bien aquí ah, se lo iba a respetar. Es lo que quería era que llegáramos a un acuerdo, que se le, se le midiera su solar. Y que llegaran a un acuerdo, a través me dijo después en una segunda conversación que tuvimos, que lo íbamos a pagar a través de cuotas por Iván. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.